A ver, si sí, tengo la pantalla hasta arriba. <ríe> bueno, a ver, sale ahora el sol. Entiendo que en 0,3 segundos se va a cortar. Voy a ir poniéndole el celito. A ver que era la gente de. ¡Oli! <risas> que se vaya uniendo por ahí la gente, ¿qué tal? A ver, porque esto del sol es un poco dramático, de verdad, que es que no me esperaba que hubiera nada de sol. Es que lleva. Bueno, a ver, lleva todo el día, medio que sale, medio que no. Lo veo pixelado. Uf, pues. Pues, pues. Pues no te puedo decir. En principio. No, uy, no debería de haber problema con la conexión ni idea, o sea, no por bueno, no por nada que no, no sé, a mí aquí se me ve bien, pero claro, es mi pantalla es decir, el resto de gente por ahí, si está pixelado se ve pixelado, se ve bien no se ve regular, ¿cómo se ve? vamos, bueno, o sea, al principio no tengo que darle mucha agua, entonces tampoco lo voy a poner yo creo todo o oh, bueno, sí, por si acaso. También, decidme... Tengo música de fondo. Decidme si, si se escucha demasiado alta. O si está bien. A mí me parece que está un poco alta. Pero, claro, yo no sé si, si llega a molestar allí donde... ¿Lo estáis viendo o no? Ay, madre. Tengo aquí... Uy, esto me va a molestar a mí. Este cacharro. Pues nada, vamos a hacer una merme. Y la primera... Mientras se va por ahí uniendo gente, para la que no sabe y el que no sabe. Lo que es una mermaid es el, el reto de mayo, es uno de los retos que hay a lo largo del año. Y el mermaid es consiste en crear sirenas a lo largo de todo mayo. Así que pues en esas estamos. A crear sirenas, es entretenido la verdad. Sí que es cierto que yo creo que la gente se toma el mermey un poco más relajado. Que como es el Inktober, el Inktober es que es la locura máxima. Pero bueno, el mermey yo creo que más o menos cada uno se lo toma un poquito más, más tranquilo. Y haces unas cuantas, no tienes que hacer todas. Si no quieres, vamos, en el Inktober tampoco tienes que hacer todas. si no quieres. Decidme si se ve bien ahí con el sol. Este inesperado, es que de verdad... <risa> En fin, bueno, voy a estar utilizando estos wash que tengo desde hace poquito y que son una maravilla, así que, bueno, estuve utilizando estos pinceles con los que viene el, lo que es el paquete, lo que es la cajita, y bueno, la verdad es que yo me esperaba algo más, pero, bueno, ya que los tengo aquí los voy a utilizar, como tampoco tengo mucho, muchísimo, muchísimo que, que pintar. Ay, desde Cali, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por allí? Bueno, en Colombia, en Colombia siempre hace buen, bueno, hace buen tiempo y lluvias así Espero que ahora estéis en periodo de que no sean súper lluvias Porque así, pues chica, más relajada Saludos a todos los que se van uniendo, a todos los que se van uniendo De mientras voy a empezar a hacer la, la paleta de color Madre mía, qué luminoso se ve, y yo creo que para esta sirena había, la había pensado en hacer como tonos cálidos. A mí es que me gustan mucho los tonos cálidos, así que había pensado en hacerla tipo como naranjas, rojos, pero mezclando con algún violeta o así. Si alguien, o sea, eh, sí, si alguien eh, quiere unirse, porque esto es un poco como hacer quedada. De dibujo, así como unas cuantas, unos cuantos con amigos, pues vamos conectando. Pero somos optimistas. Si, sí, verdad, jugar. A ver, Carlapa. Pues que yo no sé quién seguro, me da miedo esto. Por si acaso. Yo qué sé. Bueno, ahora, mientras hago la. La paleta de color, ya os digo, eso que si alguien está por ahí también pintando, de domingo por la tarde, todo relajadito, pues nada, nos vamos uniendo. Marian, que te tengo por ahí, que no se me olvida. Así que bueno, pues nos pasamos la tarde, ¿eh? Pues entretenidas y acompañadas y acompañados. Voy a estar utilizando, a ver, como hay un naranja aquí que me gusta bastante... Puede que le mezcle con un poquito de un rojito que tengo por aquí, que es como más bien escarlata. Ojo, me encanta este color, el color escarlata. Es más, el color ra, es como rojo sangre. Es como de mis colores favoritos. mira que es un color súper intenso y todo, pero, pero es de mis colores favoritos. Más la habitación que yo tenía de adolescente. Ahí está. O sea, tenéis que verlo. No sé si alguna vez subir hubiera alguna foto, pero es como... Allá como con mis 12 años o por ahí. Yo ya estaba como loca con los colores. Y me encantaba. Y tenía como dos paredes de mi habitación. En rojo, pero rojo. Así rojo sangre. Rojo brillantísimo. Luego otra pared naranja y otra verde también. Así como verde lima. Entonces era como la fantasía multicolor. Que yo creo que lo veo ahora minimalista. Y si se cae para atrás. A ver, no sé si lo veis. Tengo por aquí la sirenita, Uf, yo creo que se va a quedar así, esto es lo que voy a hacer, no va a tener fondo, como para ir un poquito más rápido, así que yo creo, no cose, como que tenga mucho color, así que más o menos voy a establecer la paletita, y bueno, después de estar probando estas pinturas, la verdad es que bastante bien, lo que dije, eh, bueno, tengo un vídeo, Probando estas pinturas cuando me llegaron y lo que os dije acerca de cómo sería la conservación y todo, las he mantenido desde, bueno, las saco para utilizarlas, pero luego las meto otra vez en la nevera y perfectas. Es más, se le queda como alguna gotita así de como de condensación de rocío y, y le da una, un aspecto así como súper cookie y super cute. Pero bien, la verdad es que se han conservado bien. Es que luego después de subir el vídeo hubo algunas de vosotras que me dijisteis que las teníais tan bien y que se os habían acabado agrietando al poco tiempo. O sea, como secando y así. Así que bueno, estar pendiente de la próxima, a ver si me atrevo. miedos a los lives. Bueno, pero es que sin ninguna presión. Aquí cada una, pues cuando quiera y cuando se sienta preparada y se sienta, a ver... Todo, también te digo que todo es lanzarse yo no sé a mí me pasa que yo más o menos no he tenido como mucho miedo a esto porque también hace años he trabajado mucho de cara al público he trabajado mucho pues con niños entonces yo creo que esa parte de perder la vergüenza y de perder el miedo a hacer el ridículo yo creo que en algún momento lo perdí por ahí entonces por ese lado no claro me ha sido como más, más fácil a lo mejor el, el poder afrontar este tipo de cosas pero bueno, sí que es cierto, claro, que, que. Pues oye, te lo tienes que pensar. Y bueno, y luego está el miedo de qué digo. Y voy a parecer que no digo nada. Y tal, bueno, pero al final muchas veces son cosas que tenemos solo en la cabeza. Voy a ir mezclando. Y voy a ir mezclando con este escarlata. Y voy a mezclar todos los colores con este escarlata, con un pelín. Para que tenga ahora yo creo que se ve mejor, ¿no? así con menos luz también pasa que se va a ir justo el sol se me va a ir en nada y bueno, tengo por aquí este, que quería hacerle como un tono para la piel viene ya como un color así clarito, naranja clarito que yo creo que es el que voy a estar utilizando pero también lo voy a mezclar con un poquito de este ahí Esto tiene mucha agua y mira que es watch. El watch se usa con muchísima pintura porque lo que gusta, ¡uy, qué maravilla! Que cubra mucho. <risa> vale, pues voy a empezar ya a darle, porque más o menos tengo... Ah, bueno, y luego quería darle, a ver, algún... Bueno, no lila, pero bueno, vamos a mezclar por aquí. Este moradito, no sé si estáis viendo los, las, Sí, ¿no? Se ve desde ahí Los tonos, las pinturitas Para ver las mezclas Si alguien pintáis por ahí, hacéis muchas mezclas Cuando Cuando pintáis, con, ya sea con acuarela O con acrílicos O con lo que sea O soléis utilizar los colores directamente del bote Oye, quién sabe Cada una y cada uno a mí me parece, no sé, como que siempre mezclar los colores, aunque muchas veces tienes paletas que vienen como con muchísima gama de tonos, pero sí que es cierto que, que al final tirarlo un poco a lo tuyo y mezclar para sacar tus tonos, tus paletas, las que te gustan o lo que te representa más. ¿no? Siempre está interesante. Buenas, quien se va uniendo por ahí? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien si no estáis pintando así de domingo por la tarde como yo por aquí, pues nada espero que estéis ahí pasando una tarde estupenda que haga bueno ojalá Igual, no sé si alguien me ha dicho, si veis que está la música muy alta, me decís, ¿eh? He intentado encontrar una, una lista de reproducción, así como musiquita de ambiente y tal, pero que no tuviera... como Yo que sé, porque luego la intención con esto, con este directo, es intentarlo, bueno, editarlo un poquito, así, intentar subirlo al canal de YouTube, también para que esté ahí, no sé... A mí me ha pasado siempre que luego me dan problemas, luego a la hora de guardar los vídeos, los directos estos, me dan problemas, aunque el otro día vi como el, el reel de una chica que decía de cómo encontrar tus directos, tal, y así que digo, pues a lo mejor eso está, siempre ha estado ahí y yo no lo he sabido, <risa> ni idea, pero bueno, la intención es esa, luego poder subirlo. Y así, pues nada, tenerlo por ahí un poco editadito, así, para que, claro, que no dure tanto. No sé cuánto durará esto. El último directo que hice, ahí fue cuando me di cuenta de que ya no eran de una hora, digo... Y ahí fue cuando me di cuenta de que hacía demasiado tiempo que no hacía un directo. Digo, madre mía, todo ha cambiado. La verdad es que esta sirena que he hecho no la he hecho demasiado marina como casi una, no sé, una sirena de tierra, porque sí que está rodeada de plantitas y así la pobre no tiene demasiado demasiado mar a su alrededor pero bueno vamos a intentar hacerle unos detallicos ya, así si me lo acepta me lo admite por aquí no, yo creo que voy a esperar sí, voy a esperar a que Seque un poco. Lo bueno también de esta pintura, que es como tan espesa, que suele secar bastante rápido. A ver, tiene menos con concentración de agua. Entonces, es como fantástica. Es que yo estoy enamorada del watch. Yo no sé, vosotros y vosotros por ahí. Pero a mí me encanta, me encanta. Buenas, quien se va uniendo por ahí un montón... Hey, gel, ¿qué tal? Es con pienso el Proyecto Calo. Ostras. Bueno, ya ha empezado el número de mayo del Proyecto Calo. Sabiduría. Oye, os recomiendo que lo veáis. Y que le echéis un ojillo ahí y podéis leer los artículos porque es que las compañeras son puro talento. Voy a empezar a hacer las hojitas Y aunque las voy a empezar a dar como con un color plano Luego sí que quería utilizar la particularidad Hasta que tiene el watch De poder hacerle Más capitas Con otros tonos o poniéndole alguna luz Así para darle riqueza Pero bueno, de momento voy a empezar con los colores planos A ver qué tal oh, este naranja es tan bonito No he pensado cómo le voy a poner el color del pelo Ni nada Así que bueno, si hay sugerencias por ahí, a lo mejor se lo pongo como un lila o algo así, o sea que sea un color a lo mejor un poco más frío, pero que no llegue a ser tirando a azul o no tenga como eso, como una tendencia a azules demasiado intensa o que se sienta demasiado, no sé. había dicho antes a Marian que si se quería unir, y yo no sé si anda por ahí, pero si te quieres unir, le puedes dar, eh, hay un botón de, de unirse, de join, supongo que abajo, al lado de, de la cajita de dejar comentario, sí, ahí es como están las solicitudes, sí, hay un request... por ahí, para poder unirse. Y así, se si estáis pintando, pues podemos ver así entre todos los que vamos uniéndonos por aquí, lo que estáis haciendo, lo comentamos. O no lo comentamos, solo lo pintamos. <risa> Depende de, de lo que queráis. Todo está bien, todo es aceptado. Bueno, todo. Todo que sea caro dentro de, <risa> de lo que se pueda enseñar. No vaya a ser que fuera de alguien que que voy a enseñar cosas extrañas y turbias no lo creo no sé, Instagram para eso, ¿no? parece un poco más bueno, por lo menos a lo público, claro un poco más tranquilo <risa> no lo veo eh, ah, pues a ver, la verdad es que como yo tampoco me he unido nunca pero prueba por ahí, toquetea los los botones yo supongo que al lado, ahí está esa es y así te puedo invitar. Bien. A ver si se puede ver. Vale, pues yo te he invitado, te he enviado yo creo que ya la solicitud. Espera, que lo tengo al revés. ¡Ay! ¡ah! <risa> <risa> Hola. Buenas. Primero que, que hablamos en sería. directo. <risa> <risa> que siempre hablamos por audios. <risa> Justo veía antes de el... o sea, estas cosas a ver qué pasa. Lo típico que hay una persona que parece que está grabando yo que sé, a otra persona haciendo piruetas y resulta que lo que grabó fue su cara constantemente y no grabó nada de las piruetas. Así. Dios mío, yo soy muy mayor para esto. que lobo, no, ya ves, de todos aprende. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo vas la tardecita? Bien, te estaba esperando porque digo, ¿qué hago? ¿Me pongo sí. con lo otro? Puedo no, ver bien. qué hacemos. Nada, oh, ¡Qué bien! Mí, con acuarellilla. También, perfecto. Ay, qué bueno. Okay. Todavía no he probado los Watch. ¿Te acuerdas si no de los que, los que me compré? ¿Sí? Pues todavía no los he probado. Y digo, bueno, para el directo bueno. no me voy a poner con ellos, así que nada, Acuarela. <risa> Bueno, tú los pruebas ahí tranquilamente y luego ya, oye, pues haces ahí como la review, o pues haces el, los comentarios acerca. Oh, sí, sí. Qué intensidad de rojo este tú, madre mía. Ay. ¿Cómo se llamaba la marca? ¿Cómo era? Los no, que yo te. A ver. Espera. Sí. Así como para saberlo Holbein ah vale pues es verdad es verdad Joder, no me acordaba de, del nombre sí es que la tiene muchísima gente lo usa muchísima gente Hay como sí. un montón de vídeos por sí, ahí vale. que es como verdad bueno, es que son tan bonitos y luego lo bueno es que sí. tiene unos colores súper bonitos sí así un poco pastelillos que no es que yo suelo usar mucho el pastel pero pero me gusta eh. Luego al final acabo usando colores como muy intensos, no sé. Pero es que eso es la tendencia yo creo que tienes como natural. Yo creo que a lo mejor es de esas cosas que se extrapolan a tu vida y te das cuenta, pues eso que. La ropa, ¿sabes? A lo mejor que llevas o cómo decoras por ahí la casa o así. Dios míralo, así si es que. Si es que no lo puedo evitar. Pues sí. Me está me estaba costando a mí lo de las sirenas, ¿eh? Sí, ¿por? Porque... Entiendo que más te... o que te, se te hace más bola. Joder, porque eso que sea bajo el mar, ¿qué haces? Por ejemplo, tú las flores ahora, ¿qué haces? ¿Flores bajo el mar o...? Entonces, ah, no. Se va a quedar así. Claro. Yo, esta, por ejemplo, era la de la fruta. Digo, pues sí. me la pongo comiendo una naranja, pero yo qué sé lo de las brujas y eso me, me costó menos pero esto de las sirenas digo lo voy a hacer solamente por el por el reto claro. de de a ver qué hago sabes sí hombre por a ver qué hago y oye que siempre está bien lo que parece sí, que no pero lo que salir se da un mal un poquito de la zona de confort no También. claro eso es enfrentarte a ello y, y hombre al principio pues a lo mejor no te llega a convencer mm. pero es que Así, a mí me parece que son esos procesos ahí geniales, uh -huh. de estar pensando, de a ver, no sé, a mí me pasa mucho con a ciertos animales, sí. que es que, o sea, ruina total, o sí, sea, a mí sí. en dibujar monos, por ejemplo, el caballo pero, o sea, vergonzoso, vergonzoso, o sea, <risa> <risa> <risa> no puede ser esto se me ve tan mal. Bueno, pues sí, sí, no hay manera. La verdad es que lo intento y claro, como no no machacas, pues otra vez, a lo mejor, por lo que sea, tengo que dibujar un mono. Claro. Digo, madre mía, pues es que, no sé, parecen señores mayores, entonces En vez de, en vez de, de yo qué sé, de diferentes tipos como de, de monetes y tal. Bueno, pues sí, así. Sí. No me he enfrentado nunca a ello, ¿eh? María está siendo muy valiente. <risa> con, con, las, con las sirenas. Ya ves, joder. A ver. Bueno, estoy apuntando por aquí unos detalles que a lo mejor no debería empezar a dar tanto detalle. Me por ahí, no sé cómo este es lo malo que te olías aquí de chachara y... y... no te centras. No sé, por ahí hay gente comentando. Ahí se pues pusieron los comentarios súper bajitos. Pero bueno, no. para que se va uniendo, pues nada, aquí estamos Marian y yo mano a mano dándole... No, no, no lo puedo ver. Así que tú me vas diciendo. No, sí, salen ahí guapísimas. Dice... A ver. Dice... Ay, es que Uy, qué difícil echarlo para arriba. Muy chiquitín. Viro 99. V uh, 99. Viro 29, perdón. Pues nada, guapísimas. Todas. Voy... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, qué estrés. A ver. Ay, qué hostia, no, no estoy pensando. Vale, espérate, es que me queda todavía aquí. Darle. Entonces está comiendo, la... ¿está comiendo naranja. Sí, la he puesto comiendo es una naranja. Y los peces ahí comense la naranja. Yo qué sé. No sabía qué hacer con lo de la fruta, ¿qué hago? La madre, <risa> melones y sandías. No, no sabía. Bueno, <risa> pues, oye, a lo que a lo que le quiera caer. Mm. Pero comiendo está bien. La vitamina C necesita una sirena? Estoy segura de que sí. Claro, es que si fueran cosas de características o cosas así, claro. pero este que he elegido, que, que, que nada, lo voy a cambiar porque no... Eh, porque el que tocaba el próximo día era neón. neón sí. Y son colores que yo tampoco voy a usar y... Neón. No. Me da pereza. O sea, neón como... Ostras... Sí, me imagino o sea, sí, que sí, sí, neón será en plan colores neón, ¿no? Porque si no, ¿qué va a ser? Claro. Neón es sí claro, o sea, no le puedes sacar por ahí otra... Uf. Y, y pues sí, así que puede fiesta. ser... Claro, para hacer sobre todo así con con tonos... O sea, o con pinturas más tipo guas y eso. Mm. O sea, más acuarelas. Ostras, puede ser más complicadillo. Claro. Pero igual bueno, y al final. Claro, que sea con colores así como más más intensos, pero... <risa> bueno, veré los neones, a ver qué sale. Nada, nah, es paso. <risa> me me salta el neón, <risa> me pasa la fruta. Es lo, es lo mejor. Por eso, al final, el reto de cada una se lo organiza. Y me está costando dibujar tan <risa> separada, ¿sabes? Pues como tengo el móvil entre medias para grabar. Ah, ya, ya. Solamente sí, son... me acerco un mogollón al papel. O sea, hay una <risa> de libro, pero... Bueno. Pues, pues es que, o sea, a mí me, eso sí que me pasa, pero más, a lo mejor no tanto preguntando, pero bueno, sí que cuando tengo que dar línea o hacer sí, algo sí. De, que sea de línea... O con la línea ya uf. pegó la cabeza total al uf. papel. Sí, sí, total. <risa> como así, más como con, con el súper... A mí me pasa que cojo muy cerca, muy cerca así el... El lápiz, porque es como, ah, oh, no, porque si lo hago más lejos... O sea, tipo, sí. a lo mejor, artistas que cogen así como el pincel... Las sí, casas, sí. ¿no? <risa> Digo, madre mía. Digo, no, no. Aquí ese tipo de, de habilidades... O sea, en su momento, hace años, a lo mejor sí, cuando estudiaba en la ESDI, que tú también estudiaste, ¿no? ¿La sí, sí, sí, sí, sí. En la ESDI, pues ahí sí, porque la parte que teníamos de anatomía... Sí que era mucho, claro, de, de hacerlo como es un o sea, el tipo de dibujo más artístico, más dibujo sí. anatómico. Entonces sí que a lo mejor te decía, pues tienes que coger así, la, para los trazos, intentar hacer una línea recta, súper recta, recta de, de regla, tal, pero eso no sí. en la mano. Madre mía, la de horas. Ahí! ¡Oh! Que Estaba sí, sé, tú que... de anatomía. Yo hice uno que era como muy era un, como un completo, porque era sí. creación gráfica, entonces incluía, ah, incluía anatomía, incluía cómic, animación y, Hola, e, y la ilustración. Qué guay. Sí, la animación es una pasada. Sí, sí, sí, sí, Te, me gusta un montón. Y luego cuando terminé eso, eh, al tiempo hice una de, de animación, pero completa. Es que, joder es una pasada. Claro, sobre todo, o sea, cuando, no sé cuándo tú lo hiciste, o sea, yo hice cuando tenía como unos 15, 14, 15, 16 años, estuve en una escuela en Alcalá de Henares. Sí. Allí que abrieron de animación. Y claro, como yo ya estaba loca con el dibujo y con todo, claro. me Y Me no. acuerdo que hacíamos, pero claro, no había cosa, cosas de ordenador como tal, no hicimos nada, también éramos como muy pequeños, la que sacaron como una casa especial claro. de niños. Y no había nada, pues eso de, de como de ordenador, estás haciendo los fotogramas con las cámaras, ¿sabes? Como sí, sí. ¿no? arcaico, la, la animación así en papel, papel, uh -huh. sin nada de, claro. de digital. Y a mí me pareció una pasada, pero nada, luego, eso, con, cuando hice 16 años, la cerró la escuela, uh -huh. se fue a Madrid, y claro, sí. yo con tan pequeña no me iba a ir solo a Madrid todavía, claro, claro, después de claro. las clases del instituto y todo. Así que ahí se sí quedó, pero sí, la animación me gustaba mucho también. No, ¿Y ya qué hicisteis no. vosotros? Yo ya era mayor, yo ya tenía, cuando empecé tenía 25 Sí y, y, Pero sí hacíamos animación tradicional, o sea, intercalación bueno, bueno. en papel y eso. Sí, sí, sí, bueno. oh. sí una oh, tan genial O sea, que a lo mejor te tirabas ahí todo un curso bueno, bueno. para hacer <risa> tres segundos Ya Pero... <risa> y luego, joa, no sé si hacía algo de entintado y cosas de esas, a mí me parecía una locura Sí, eh, pues dices el ¿Cómo se llama esto? Ahí no me sale el nombre del papel este, transparente. ¿El eh, como de acetato? Eso. No, el acetato sí. no... Bueno, a lo mejor alguna cosilla, pero nada, era todo prácticamente papel. ¡Ostras! ¿Y tienes algún trabajo de esos? Por ahí, que tengo por ahí. Pues estaría guay compartirlo. A pues, pues a sí lo mejor quieres, lo sí, tengo te en disquete. Creo que tengo alguno. <risas> o pues estaría genial ¿eh? el poder ver ahí esas cosas poder ver esos trabajos o también de cómo cambia hoy el estilo que parece que no pero oye tantos años no tienen creo que ver seguro Ojo, ya o bueno será diferente sí sí o también Uy. porque te, te hacía mucho por dibujar de otras maneras sí No sé ni lo que estoy haciendo, de verdad. <risa> bueno, tú dale, algo ¿Sabes qué pasa? A ver, que es, también es que esto, la acuarela y, y así, es todo como muy batiburrillo cuando Hasta, hasta que das la línea, sí. todo parece un... un a sé eso, que, que lo hagas todo como súper milimétrico, la gente que no hace línea, pero se ve como muy bien ahí todos los... Ah, De limitaciones. Estás dibujando, estás ahí centrada en el dibujo, pero, <risa> pero bueno, pero es, es la gracia, ¿no? Ver, claro. No sin, sin espacio para esto, darle el, el pelo. Voy a ir mezclando, mira, y que salga lo que tenga que salir. Uy, tiene muchísima pintura esto. Jugar, pues yo estuve en la ESDI, pues por ahí, cuando tuve, o tenía como 20, 21 o así, creo. Más o menos. O sea, tú eres más y tú sí, la verdad es que me lo pasé súper bien. Fue una temporada, una época ahí súper genial. Sí. Porque igual el no sé, o sea, las clases, los compañeros que había, además eso, como que empiezas a, o tienes ahí como ambiente con otra gente de tu estilo porque al final... Claro, gente como tú. Yo... Es que es claro eso. sí sí Claro. Sí, sí. sí porque yo o sea, lo hice bachillerato de artes y todo, pero al final sí. mucho pues yo que sé, había gente que le gustaba más la fotografía o más las sí, culturas. Claro. O más sí. el gente que luego fue a... a hizo artes, vaya, el, la carrera de artes, yo no hice uh -huh. carrera en nada, yo me metía en ilustración desde el momento claro. cero sí, sí. pero sí que es cierto que eso que, que luego hay con gente tan relacionada con lo tuyo molaba un montón, y luego las actividades que se hacían más paralelas uh -huh. también al pues a las clases, así había veces salidas ah, uh -huh. interesante la verdad no no? a de dibujar y eso, ¿no? Sí, algunas veces, sobre todo, claro, con, con buen tiempo, a lo mejor íbamos al retiro, ahí a Madrid. Qué guay. Y te llevaban, pues, eso a pues a trastear, ¿verdad? básicamente. Sí, sí, pero es muy <risa> Ah, que parece que no, pero era gente joven que bueno, vamos a sacarles de las clases, que ya llega el buen tiempo. <risa> y, y nos la lían dentro. Yo siempre digo, me voy a coger la libreta y me voy a ir por ahí a la calle y a dibujar gente, pero luego al final me da pereza y no lo hago. Eh. <risa> pues que esas cosas yo sí las hacía claro, más jovencilla, sí que lo hacía un montón. También eso como con, relacionado con el bachillerato, mi grupo de amigos, todos dibujábamos y todos uh -huh. pintábamos a nuestro estilo cada uno, pero sí. pero sí que lo hacía, claro, un montón de gente. Entonces, estaba guay por ese lado porque si que haces quedadas y salías por ahí o sobre todo en Madrid también había muchas historias así de encuentros de dibujo o lo que sí, se hacía lo que se hacía en la tabacalera por ejemplo de ¿Qué es? pues hacían es como se llamaba Dibujo Madrid creo y ¿Sí? se hacían ay Uy, es que, hostia, que concentrar. <risa> <risa> Cuando te concentras ya no hablas. No puedes pensar, a ver, dos cosas a la vez. no puedo? Es complicado, ¿eh? Pues, joder, no sé si está hablando la gente, voy a echar para arriba a ver. Pues eso, se hacía dibujo Madrid y era algo súper genial. Joaquín, que te estoy viendo, es que estoy tirando, joder, no sé por qué se ve tan chiquitito esto. Joaquín Aldeguer, que es un caricaturista que te mueres. Uh -huh. Ay, ¿se ¿va a quedar grabado? Sí, va a quedar grabado y lo compartiré por aquí. No sé si tú lo podrás compartir, la verdad, María, no tengo ni idea. Si ¿No? lo podrás tú compartir, porque. Sí, si, no... lo compart si lo compartes tú. Yo lo claro, compro. y aún así, si así, no, pues te lo paso. Si lo quieres también subir o compartir en, en tu Instagram TV, creo que se supone que estará sí. metido. Pues también. Así que eso, lo de Dibujo Madrid, pues eran unas quedas que se hacían a tabacalera. Uh -huh. y era todo... O sea, como muy genial, porque iba como un montón de... Bueno, cada semana llevaban a diferentes artistas, como de diferente, pues yo que sé, gente que hacía, a lo mejor, un concierto, una performance, un... yo que sé, un teatro... Así. Uh -huh. Entonces, como que hacían una, un pequeño, así, sketch, un pequeño tiempo para hacer lo suyo, y uh -huh. luego posaban. Y luego a lo mejor uh -huh. había una hora, hora y pico, por ahí, de diferentes pues posados de 15 minutos, de 5 minutos, de 20 minutos, uh -huh. los que fueran. Y, y era muy genial ir a esas cosas. Ahora entiendo, claro, que ya no, que ya no se harán uh -huh ya con el COVID y todo pues nada pero bueno tampoco sé cómo estará la tabacalera ni no tengo ni idea porque nada, hace mm. muchos años que no que ya no voy por allí ni nada pero bueno claro no bueno, vivo allí pero <risa> pero <risa> que no sé madre, a ver siempre las ciudades si, si buscas, yo creo que encuentras alguna cosilla de tal algún evento, alguna quedada alguna historia ¿Y allí en Bristol yo... conoces a gente ilustradora? Pues conozco, pero igual tampoco de habernos, O sea, sobre todo al principio, sí, cuando llegamos, uh -huh. aquí Bernal y yo sí que íbamos igual a unas quedadas que se hacían de dibujo, que Sketchbook Club se llama como el club del de, cuaderno de dibujo. Uh -huh. Y también se hacía en un sitio pues, parecido. Así como un sitio parecido a la tabacalera me refiero, a como un sitio así esto es más social, donde hay un montón de salas sí. gigantes y hay un montón de pues, gente creativa haciendo cosas. Sí. Y eso sí, estuvimos una temporada así grande yendo y sí, más o menos ibas conociendo a gente. Pero bueno, luego ya eso entre covid y tal, pues nada, todo lo que te puedes relacionar es uh -huh. casi a la distancia y poco claro. más. Pero bueno, sí, aquí también hay un montón de, de gente artista y súper talentosa. Oh, qué mm. guay. Pues así, pues como cuando hablamos nosotras, <ríe> que hablamos de los nuestros Qué bien. <ríe> <ríe> qué bien que se pueda compartir aquí. Pues sí, la verdad que sí. A ver, quiero pensar, quiero pensar a coger otro pincel. A ver, este por aquí. Vale, por aquí en naranja. Vamos a meterlo ya en lío. Voy a volver a, a mirar, a ver los comentarios. Sí. Comunismo o dibujo Madrid. ¿Qué <risa> ¿Comunismo y libertad? No, eso no puede existir. que ser comunismo o dibujo Madrid. Ya está. Es pues que, mira, de verdad. O sea, allá donde vivís, si no... Mira, a mí es que porque yo que sé, porque te da cosa por, yo que sé, el idioma y tal, pero de verdad que es que o sea, organizar este tipo de, de eventos y como quedadas y tal, allá donde vivís, aunque sea una vez al mes, está igual, pero es tan genial. Bueno, yo me estoy intentando poner creativa, yo creo que ya la voy a empezar a liar. <risa> Uf, es que parece que no, pero muchas veces... Digo, a ver, no me sale. A poner coas. Ay, qué bonita la cola. No sé si te pasa a ti, pero yo con los pelos de los gatos siempre me encuentro algunos <risa> en las acuarelas. Qué horror. Pasa, pasa también. Ostras, mira que el, este, el ruscuz no... O sea, tiene pelo largo, pero la verdad es que dentro sí. de lo que cabe no tiene... O sea, no suelta como demasiado demasiado pelo, pero bueno, ahora, sobre todo claro, porque era invierno, pero ahora sí, sí que ya se está viendo sí, sí, que es está ahí soltando. Lo suyo. Joder, yo a Trello se los arranca el tío Empieza a meterse ¿Sí? en el lomo Y ¿Sí? se arranca los mechones y... ultra pues Pero bueno, como pasea mucho por encima de la mesa Y eso, cuando estoy trabajando ya. Es una cosa que no lo pueden evitar Pues a veces es que... Que, me, que me flotan los pelos por aquí <risa> Pero vamos, en la pintura, en la comida, en la mesa. <risa> Pues todas partes. Qué gracia jugar. A mí, claro, yo, eh, no, o sea, de gato de tener así tal nunca había tenido. Solo, o sea, hace muchos años cuando era pequeña, pero claro, no me acuerdo. Pero sí que, claro, con estos que tenemos ahora, digo, madre mía. O sea, a este le pasa que se nos pega unas noches sandungueras. Sí. Que no te lo puedo ima no imaginar, que está vendidísimo arriba, este gato. Pobre. Pobrecito, que ha sufrido mucho. Ya, sí, a ver, el pobre es sí, entre la operación la que tuvo mm. que estuvo más fastidio, y yo. Lo voy a mirar otra vez. Por ahí, oye, o sea, a ver, es Watch o Artículo. Es Watch. El, este de aquí, el que estoy utilizando yo, y Mariana abajo está utilizando acuarelas a ver saludos desde México pues saludos también si <risa> sí, por ahí si alguien si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda o alguna cosa pues que la haga que yo estoy aquí <risa> me encanta <risa> dice papercraft atelier qué guay A ver, aquí. Yo creo que luego le voy a, bueno, le daré línea. Es que acabo claro, mi intención en esto, porque siempre tengo el rollo de que siempre acabo haciendo línea porque no llego a hacer las, pues eso, delimitar los tonos ni sí. las zonas así sí. en condiciones. Y ya me veo que lo voy a hacer. <risa> me voy a tener que poner, yo creo, línea otra vez. ¿Siempre das color y luego línea o, o hay veces que lo haces al revés? Pues, por lo general doy el color, sí, y luego, y luego le hago la línea. O sea, no sé que sea como con tintas o así, pero incluso con tintas me suele... Es como una manía, básicamente, una costumbre. Ya. Que, lo antes lo hacía al sí, sí, revés, te sí. daba primero la línea y luego el color. sí. A ver, sí que, no sé si, o, o sea, es mejor o te, o te ahorra más tiempo, lo que sea, no sé. Uh -huh. Pero vamos, supongo que eso que es como costumbres que, que sí, vas cogiendo. Para, para el watch mejor luego, claro. Porque si no te la Entiendo, pero vamos, que luego es por ahí su gente que, que hace unas cosas que te amores. Sí. <ríe> hay una Qué chica guay. francesa que te la he compartido alguna vez que se llama Eglantine como la bruja sí. novata y, y ella eh, lo hace todo siempre a tinta china y ella le da primero la igual que Quentin Blake el ilustrador sí. está inglés también sí. ¿no? Él da primero la línea con tinta china y luego la acuarela claro sí pero, pero esta no, sí. de esta manera de dar así la acuarela puede ser sí. Igual, como parece con que queda así la acuarela, que parece que está dado así a como caiga, y sí. luego lo pienso Digo, madre mía, digo, esto en realidad digo tiene que tener aquí un, un trabajo de pensada, de dónde va cada tono, de dónde va todo. Ya, es precioso igual, en España tengo varios libros, varios cuentos, así es como jugar, sobre todo los que hacen de pop-ups, estos que los abre sí. y te sale un mundo de maravilla, Dios, qué horror o sea, qué horror, ¿no? qué, qué maravilla hicieron una exposición hace ya unos años en la biblioteca nacional de cuentos sí. bueno una pasada, una pasada qué precioso, sí Pues a mí me mucho la línea así tan desdibujada, ¿sabes? Sí, sí, total. Es que yo creo que cuando empiezas a lo mejor así a ilustrar, a pintar, es un poco como lo que más... o Bueno, a lo mejor hace años que yo creo que ese era un estilo de, de ilustración que se daba más. Uh -huh. el hacer pues eso como que no quedara la línea perfecta, sino que fuera un poco... Pues eso, que tuviera un aspecto pues casi como si lo hiciera un niño. Sí, pues a mí me gusta eso ya está bonito, pero bueno, luego ya entraron otras corrientes y así, y sí. ya eso como que se fue se fue quedando por ahí así, vamos que ya no lo ves vas a una librería, bueno tú lo sabes claro, que te... es la librería el rollo más japonés yo creo que sí que fue las líneas más limpias los colores más planos también no sé Mira, Marian, te preguntan ¿Qué, qué, ¿Qué tamaño de pincel estás usando? Ah, pues este es el 7 Ay, espera, que no sé si se ve. ¿Tienes tamaños de pinceles favoritos? No, creo que es una cosa Pues yo, la verdad que no No sé, o sea, si tengo que hacer eh, Bueno, este, mira Estaba pintando cosas pequeñas y estaba usando este, O sea que Sí. pero vamos, sí. Este otro pequeñito Que es el El 1 O sea, fíjate, madre mía estos me gustan mucho, pues están bien de precio y están súper. O sea, pintan bien. Estos azules, yo creo que tengo sí. Poner alguno. ¿Esos que tienes tú con esos colores tan preciosos? ¿Los pinceles? Pero, ¿Los... ¿Estos? Sí. Pues que venían con la caja esta de, de los bots. Ah. Sí, sí, wow, fue una de abril. Yo pensaba que solo venían las pinturas. Y es más, Ajá. venía una paleta así muy planita que sí. es la que quería utilizar sí. para esto. Y, sí. y la he un rato buscándola y no sé dónde la he dejado. No, tengo ni, no la he encontrado. Yo, pero ¿cómo puede ser? Esto es una habitación. ¿eh? Pero, pero no he dado con ella. Digo, bueno, pues nada. Ahí se ha quedado. Pues sí, estoy utilizando estos, pero vamos, porque los tenía aquí, básicamente, pero aquí a manita. No se ve por ahí como... Uy, qué de color es esto, madre mía. Bueno, voy a empezar a meter ya... Ah, a un no, verde. La cola súper bonita. <risa> bueno, madre mía. En fin, desde está yendo de madre. Pero bueno, me voy a poner a darle los tonos verdes para que cambie un poco también el, el aspecto. Y este, uff, este es un color... mejor un poco... Mmm, Como un verde hierba. Pero bueno, va la dejar así. Buenas. Se va por ahí uniendo un montón de gente, ¿eh? Que me van sí, saliendo. Sí. Voy echando para arriba... Es que la gente a ver, es... sí. hay, hay gente que entra y sale, ¿no? Así. sí. a ver, yo la mayoría. En realidad. <risa> me pasa. <risa> ¡Buenas! Nos van saludando por ahí. Te me habías... Te me habías? Sí, es que le ha dado un, un jopillo, le ha puesto ahí reconectando, pero yo creo que ya ha vuelto. Es que este pincel es uno de los míos más pequeños porque esto no tiene tan finita la punta. Este, este, este, este. Pues que, o sea, de pinceles, o sea, sí, más o menos. Lo único favorito que tengo es, es, bueno, este, que es los números dos. A mí me encantan los dos. Sí. Así, que son como, no son claro, como muy en el medio, ni súper grande ni súper pequeño. Sí, y, claro. y chicas, como que con esto lo hago todo. Es como mi favorito, el número dos. Fantástico. Y los, los pincelitos de punta cuadrada, oh, oh. Te gustan. <risa> No me apaño yo, fíjate. Mucho. No, ostras, pues yo es que desde el principio, vamos, cuando empecé a, a trastear ahí con pinceles, dije, ostras, tío, esto es una maravilla. Porque te da así como para hacer, pues yo qué sé, me llevo todas las líneas así, o todo lo, lo que necesites cubrir, sí. o cubrir rápido. A ver, a lo mejor es un poco intenso, no sé, no me gusta mucho este color. A ver, vamos a ver si podemos rectificarlo. Un poco de amarillo, ¿no? Tirarlo un poquito más clarito Ahí puede ser. Puede ser, puede ser. ¿Tú estás dando ya por ahí detallitos? Estoy con las fresitas, sí, pero porque el mío tiene mucho menos. Y bueno, yo esto ya lo hubiera terminado, lo que pasa que como, como estamos de chachara... Claro, hombre. Que dedicarle el ratillo. Pues le he puesto una piña en la cabeza y no me convence nada. Pero, Pero piña de frutita, ¿sí, no? Sí, una frutita, así como un plan de horquilla. Pues ¿y por qué? ¡Qué mona! Me cuando, cuando le metan eh, la tinta ya, digo yo que queda mejor. A mí lo que me sí. alucina es lo de, de las paletas de colores, tía, y eso, cómo te lo organizas, todo eso. Yo es que pero en cómo, en qué... ¿En... Pues entonces dices, en... voy a usar estos colores, y te haces ahí tu paletita de colores y tal, yo sí. soy incapaz, yo tengo que meterlo todo ahí o... No sé. Pues yo supongo que es eso, porque sale como... como una tendencia, así me parece, uh -huh. natural. Eh, o sea, yo, yo sé que eso que miras a lo mejor, eh, yo que sé, ilustraciones que he hecho hace tres años, y uh -huh. los colores siguen siendo como, los, sobre todo la saturación y así, siguen siendo como súper similar. Y uh -huh. yo entiendo que es, pues yo qué sé, por eso, porque al final son cosas que te gustan o... Claro, tiendes más hacia algunos colores. Sí, aunque a ver, más o menos también en algunos momentos vas variando, así claro, como para que también sea, pues eso, que un poco más variado, pero pero yo qué sé, luego ves gente por ahí que, que todo su... Su Instagram, por ejemplo, es con la misma paleta de tonos constantemente, constantemente. A oh, eso sí que me parece un trabajazo. No sí, porque, no sé, como el no salirte de ahí o ir haciendo pequeñas variaciones me parece súper complicado. Sí, para mí también. Hay gente que cuida mucho este, lo de... ¿El fit, se llama? Yeah. Sí. Pues eso. Sí, pero un montón, ya. Yeah. Ya, yo no lo tengo nada de cuidado, o sea, yo a veces que miro digo, madre mía, esto parece un no, mercadillo. Porque, no, pues te, te limitas a subir el, tu trabajo, lo que crees que puede gustar y, y ya está, ¿no? No sé. Claro. Pero es que tienes que tener tantas cosas en cuenta con Instagram, claro. madre mía. Es Entre las... Como hablamos siempre, es, es otro trabajo más. Sí, sí, amor bueno, vamos, eso está clarísimo. Mm. No hay gente que lo rentabiliza más. Sí, sí, sí, sí. Que no lo rentabiliza tanto. A ver, la paleta de colores que usan... Dice... Papercraft Atelier. Dice, la paleta de colores que usan los van pasando en la marcha o antes de pintar. Pues... En mi caso... <risa> pues no, el, no lo sé tú, pero yo lo estoy haciendo un poco en el momento. Sobre la marcha, siempre sobre la marcha. Nunca, nunca, nunca, me planteo, o sea, de, voy a usar estos colores, ¿no? Claro, a ver, para este tipo, no sé, o sea, a lo mejor para un trabajo, así un encargo, un proyecto, uh -huh. sí, claro, cierras una tapareta de color, pero para esto, o sea, me, pues, o sea, yo sabía que lo quería hacer eh, colores más, mezclando como cálidos y, y fríos, uh -huh. pero eso, no tirando azules ni nada. Uh -huh. Entonces, bueno, pero no, no, la verdad es que no tenía nada planteado. Pero al final, ¿por qué eso? Porque también sabes que más o menos vas a tirar <risa> los mismos colores. <risa> y por pues ahí decía que se veía pixelado. ¿Se sigue viendo pixelado? Eh... Ni idea. Yo a ti claro, ya me... un ah, poco, pero puede ser mi conexión, ¿eh? No sé, no sí. Sé. Yo creo que puede ser la conexión de cada uno también. Claro, puede ser. Porque a mí, claro, sí me sale bien, pero claro, porque soy yo aquí... Con el vídeo directamente, entonces no sé por ahí cómo, cómo saldrá. Como lo típico mueve, <ríe> coge mueve el móvil, suelo. <ríe> ¿Qué tipo de pintura estáis utilizando? Patrick, contesta tú. <ríe> eh, pues estos son unos Jelly Watch, se llaman, que los me los regaló Bernard hace poco para el cumple y pues es como pintura en watch y pues así en unos pequeños unas pequeñas cajitas y es como muy no sé como muy espesita o sea no está seca me refiero que viene con bastante humedad entonces es pues nada interesante de, de trabajarla pero vamos que con, o sea no todavía no le he llegado al punto de saber cuál es la diferencia entre la pintura que viene dentro del bote, ¿sabes? Si cuando coges uh -huh. tubos, pintura sí. de tubo, sí. no le veo la diferencia... Yo no sé si es eso, que es algo que se han inventado por llamar la atención de manera comercial. Uh -huh. Porque, vamos, yo, no, no le veo demasiada diferencia. Yo tengo unas watch de Pelican de hace más de 20 años que las enseñé sí. hace poco los stories y todavía están operativas. No tienes, mira, no tienes más que ver. A ver, ¿lo tienes por ahí? Sí, mira. Se ve que son antiguas. Sí, sí, las pelican esta. Yo tengo un bote de. Bueno, tengo como en España, bueno, digo que estará porque ya, no sé, pero tenía el igual el vermellón este así, el rojo este más oscurito. Uh -huh. Porque ese bote no, no lo había. Bueno, cuando yo compré las acuarelas. Las estas del watch. Pero sí, es que esas son buenas, es buena pintura, la verdad. Y luego es que en realidad dura tantísimo. Que es que es una barbaridad. Sí. Peces un poco raros me están quedando. Verde y salmón, no sé yo, ¿eh? ¿Qué tipo de pececitos mi mundo imaginario vale. Un pececito, este mundo ilustrado. <risa> Aquí ya la he liado y he corrido un poco la pintura de ver si lo tapo un poco con los verdes. Ay, me encantó el truco ese que pusiste una vez para el iPad. Que podías ¿Cuál? coger una foto y sacar ¿Qué? la paleta de colores. de... Jo, me pareció <risa> flipante. Ostras, es que. Pues yo no lo he utilizado ya no aguantas veces. Ostras, está de, para generar paletas, digo, madre mía, de esto ya es como el futurísimo. Digo, a partir de aquí ya no hay nada. <risa> Hemos alcanzado el tope. Está guay. Ya, si tiene un montón de. Quería hacer otro vídeo, pero más enfocado al, al dibujo como tal, también cómo hacer tus los pincelitos, los... Uh -huh. yo sé, yo hay un montón de cositas que meto, pues las estrellitas, sabes, y cosas así, uh -huh. que realmente, a ver si, si tienes tiempo, bien, pero si no tienes tiempo, pues lo puedes hacer haciendo un, un pincelito con ello. Y solo tienes que hacer pin, pin, pin, lo pulsas y te van saliendo pues, las estrellitas o lo que sé, los detallines que tengas y, mm, que suelas sí. utilizar más como recurso. Sí, sí, lo he visto con Photoshop. Pues, digo, chica, qué maravilla, pues sí. se puede hacer. Que nunca, siempre me pasa igual, no le saco todo lo que... No. Todo lo que se puede hacer, ¿sabes? <risa> ya. Sí, a mí un poco me pasa igual, que muchas veces como lo tienes... Es que te, también dedicarle, sacarle el tiempo, sí. a trastear, pues... Ojo, con con muchas la veces, esta, no. por ejemplo, la... que puedes sí. hacer mil cosas, pero digo, me tengo pero... que meter un día y ver a ver todo ¿Eh? lo que se puede hacer, pero nada. Ya, no me total, me sí, sí, sí. Pero y con materiales y todo, se puede hacer una barbaridad de historias, pero, pero sí. luego sí que este que lo que dices, que te quedas un poco en eso otro caballo rey Chao. A ver, quiero poner otros coloritos. Soy autónomo En el caso de que sí, ¿cómo es ser ilustrador en España? Eh, eh, sí, somos autónomos. <risa> ¿Cómo ser <soy> ilustrador? <risa> Pero, porque no somos. Bueno. <risa> ¡Qué linda madre! Mía. Ah, bueno, pero tú no vives en España, lo tuyo será diferente, ¿no? no más o menos, sí, es, dif... es en realidad parecido, pero sí que es, es menos complicado. O lo que sí. veo bastante diferencia en en cómo se gestiona todo, eso, sobre todo a la hora de eso, de hacer las declaraciones y tal. Aquí hacer, bueno, sí, sí, como se hace la declaración que se hacen de, de abril a abril. Es como el año fiscal. Ajá. ¿Pero no haces plata... por trimestres y todo eso? Con el IVA, sí. Claro, yo estoy de ah. alta del IVA y el IVA sí, sí. sí, pero lo único que tengo que hacer de manera trimestral. Ajá. Y luego, pues nada, haces la declaración. Además, que hay un montón de plataformas adheridas al HMRC, que es la hacienda de Ajá. aquí. Y como solo subes, subes lo que has ingresado, sí. lo que has gastado... Y, y poco más Porque no, como que no tienes que justificar nada a no ser que uh -huh. te digan que lo tienes que justificar uh -huh. entonces claro, tú, tú guardas todas tus facturas toda tu historia, pero no tienes que... o sea, es como bastante más fácil en ese aspecto pero tenés, me imagino, la cuota mensual ¿no? O... sí, pero claro, el, la cuota como tal eh, son, a ver, un poco lo que dependiendo de lo que ingreses lo sí. que quieras aportar, son como unos... O sea, si lo haces mensual, son como 14 libras y de ahí, si quieres tú sumarle más... O sea, Joder, si, si llegas... Bueno. Claro, es que el, el tope es si ganas más uh -huh. de mil libras sí. anuales, pues uh -huh. ahí ya sí que tienes que... O creo que es un 9% de, de... O algo así, lo que tienes que pagar. Pero uh -huh. si es menos, tú tienes un cupo entre... O sea, como un... Una... Bueno entre unas 14 libras mensuales y un máximo, también creo uh -huh. que da de 100 y pico. Uh -huh. Entonces, claro, si, si has facturado eh, este o ese mes menos, pues te sí. aportas menos. Y luego, uh -huh. si a pesar de todo puedes hacer aportaciones, que todo va como luego para la... Pues eso, como para la seguridad social. Ya, ya, ya. ya. So, como puedes eh, pagar tu cuota, la que te corresponde, y luego hacer eh, aportaciones voluntarias, que aquí hay bastante gente que lo hace, en realidad. Uh -huh. Sobre todo ahora con lo del COVID y todo. Joder, es que son casi 300 euros. No, no, no yeah. me sí, es hora. que es una barbaridad. Sí, sí, bueno, yo me acuerdo de estar allí o que antes de, de estar aquí, era autónoma también en, en España, eh, nada sí. que ver. O sea, el sistema es mucho más sencillo, luego el eh, cómo, por ejemplo, te vas de alta y todo está explicado en la página. Hay una ley específica en el que todo lo que es... Eh, me, yo que sé textos burocráticos todo este tipo de cosas tiene que estar uh -huh. súper bien explicado para sí. que se pueda entender para que cualquier persona lo pueda entender sin problemas uh -huh. claro entonces es yo que sé pues eso a ver es diferente sí. o sea a, a lo último es lo mismo porque tú tienes sí. que seguir haciendo tus tus y toda la historia pero mucho más simplificado uh -huh. Y en España, pues eso, la verdad es que te podrías volver un poco loca. Joder, es que es un... La gestoría... Es un porque, y... porque es eso, ahí joder, hay meses que tienes ingresos, pero es que hay unos ya. que... Bueno, lo que... que hablaba la chica esta, ¿cómo se llama? Sara, la de, de, de, de los mercadillos estos creativos. Ah, Sara. Sara. Sí. La de Annie Hablaba, entonces ya... ¿no? La... Sí, sí. Uh -huh. Lo comentaba ella en en unos stories que pues oye que a ver como autónomo hay meses que te van bien y uh -huh. otros meses pues que no te van tan bien y, claro. y al final entre eso y ella decía que eso con su niña que tenía que eh, el dinero que se le va en pues eso en la guardería y toda la historia es como madre mía es que en qué momento cambiará en qué momento se darán cuenta de que, uh -huh. que es una, un exprimir ahí a la gente de una manera pues sí a ver, yo entiendo, hay que pagar porque, oye, si queremos. Sí, sí, claro. Sanidad, claro que en los colegios públicos pues hay que pagar, yo lo entiendo, pero jugar. Claro, si pero no, si no tienes el... ingresos, pues es que es sí. difícil. Claro, el tema de que fuéramos lo mejor un poco más justo en eso, de que, o sea, aquí lo bueno que tienes es que tú pagas en función de lo que ingresas. Uh -huh. claro. claro. que es, a mi entendés, debería ser así porque hay eso, trimestres o tal, pues que a lo mejor te ha ido que te cagas <ríe> Yo te, pues Sí, que, claro. Porque no llegan los encargos o, o lo que sea, sí. ¿verdad? Pero bueno, el mundo del autónomo. Ya, siempre sí. a caballo, a caballo entre. <ríe> <ríe> <ríe> de los pelos. <ríe> y, y, si pagas es por Claro. Sí, sí, está claro. Pues yo tengo la suerte que me lleva todo Claro soy Sí, una, sí, bueno o sea, que no, eso soy no Es nace, que madre de mía total de, No de, sabes, de... sí, sí Madre mía, claro, yo en España sí tenía una gestoría Lo llevaba con una gestoría Pero aquí desde el principio Igual, porque como es un poco más sencillo uh -huh. lo he ido, A ver, lo he ido llevando digo, verás que algún día me hacen una Perdión y me dicen, a ver, ¿eso que. es? Okay? <risa> <risa> Espero que no Yo intento llevarlo todo lo pasa al día y lo mejor posible. Pero sí, sí, la tranquilidad de que alguien te lo pueda llevar todo. Madre mía. Sí, ahora que sí. Y de confianza. <ríe> Quiero ir por ahí con... Contadnos vuestras experiencias por ahí. Está? Hay como ocho personas que están ahí resistiendo, ¿no? Que llevan un rato que miro que hay ocho. Y yo, agradecida... <ríe> de que de que, jugar, que estén ahí como es experiencias por ahí en vuestros países y si trabajéis como igual de manera autónoma o freelance pues va no. esto, esto esto esto ahí miedo a hacerme autónomo en España, dice se valen 97 Pues sí, tengo miedo ver. Pues, No sé, como al final jugar siempre parece que esto es un horror, a ver, es que a veces sí si lo es Pero oye, a ver, también es o sea, también hay facilidades, según te haces eh, autónomo, ¿no? De primeras siempre está pues la barrocota reducida, está de los sí, 50... A al principio eh, un... creo que pagas ¿Sí? menos, sí sigue estando eso me refiero ¿no? es? sí yo pero yo ya llevo muchos años ya no me acuerdo no mira no Aquí no nos reduce nada de nada ultra a ver vamos a probar meter esto esto ¿Puedo? la verdad es que lo tenía aquí destapado Uy, tengo tapado que lo que, no... que tienes de lunares lo tengo yo también super mono el cual el piso, el, el celo ese de lunares ah, que tienes. Ya, es más bonito, tan Exacto. colorido. Muchas gracias. Alex, siempre contigo, dice que talentosas. <risa> pues igual, muchas gracias, Juan. Es que me he puesto a la tablet aquí para cotillear. Ay, para que se vean cada claro, vez, tío, porque si no, es que los comentarios creo que solo los puede ver la persona Ojo. que. Mira, que otra, otra Patri. Otra Patri que se <ríe> cuela. De la vuelta a la luna. Pues, hola. Bienvenidas y bienvenidos. Si ya estáis por ahí. El primero. un rato resistiendo primer que hice, ve... lo hice con ella. Sí. sí, me invitó sí, ah. para bueno, el primero y el único, bueno, este es el segundo ¿Eh? que hago en mi, en mi vida. Ostras, pues es, es una experiencia. Una cosa que me da un poco de pavor. Pues yo creo, es que yo creo que es eso, cuanto más haces, al final. Sí, sí, más. Imagino que te acostumbras. Ya te va. A Había pensado hacer alguno así de madrugadas. <ríe> <risa> Cuando es lo que ya. <risa> claro. Hombre, ¿te, te ven los del, otro, los del otro lado del charco? Claro. Sí, oye, que parece que no. Claro. Que también por ahí hay mucha gente. A ver, a ver, a ver. ¿Qué podía... ¿Qué puedo hacer? Porque yo creo que más o menos, más o menos, me va a poner también ya a darle está muy bonita, sí. ¿Ves esto? ¿Cómo luego cubre? Es que luego cubre. Y ya, se te ha olla ya. Ahí me queda aquí. Ya acabo de poner otro verde un poco diferente. tengo esta mesa que no te creas que es muy grande digo, no sé si se está viendo algo la que tiene ya... la ventana ¿no? sí, o ya digo me, me pongo por aquí abajo a pintar y ya no sé si se ve bien o no no, pero si sí tienes luz Ay. Pues sí, pues que que hay zonas que no están muy muy secas todavía, pero bueno. Ah, bueno, espérate, me ha faltado por aquí. Yo tiro bastante decir? de secador, pero con el watch no sé qué tal. Yeah, pues igual, en realidad. Oye, hace años recuerdo que había gente que... que o sea, que le decía, no, no sé secador, porque cambia los tonos y los colores... Y no sé, pues si es que esto, porque te iba a cambiar el toro y el color? <risas> no, me parece un poco tontería, ¿no? No sé. Pues sí, sí, recuerdo, pero no sé dónde era, como también a... Quedaba hace años... ¡Oh! Se ha vuelto otra vez a... A pausar. Sí. A ver. vale bueno más o menos es que tenía aquí también un poco de pelo Eso había olvidado. y en realidad así no sé si se ve bien el dibujo pero es que ya me estoy olvidando de que tengo la pantalla delante. Me estoy relajando. Que sí, que mano. sí, que pasa. Que de repente te das cuenta que dices, ostras, Pero si, si estoy trabajando aquí no se ve nada. A ver. Uy, madre. ¿Ves? Aquí lo que dices. Llega un punto en el que tienes que tener un poco de pulso fino. Y esto lo tengo un poco retirado. Digo, verás, la voy a leer. Ay, más o menos. Oh, pues qué guay. Así está pintando. <risa> Pero bueno, es que tú ya vas a terminar, ¿verdad? Ya vas a Claro, pues es eso tengo el personaje tú tienes ahí un decorado que no veas. Ya, un poco intenso a lo mejor, ¿no? Demasiado, bueno, no, hombre, ya está. como que te lo curras. <risa> <risa> Ya está, esto ya lo Es que no. es lo que decías al principio, que yo por lo menos no o sea, no me lo voy a currar tanto como, ya. como con el Intover, pero bueno, que al final tampoco... No sé. Porque el Intover de este año, pues, le metí así muchos fondillos y eso. Claro, Juan, a mí ya me estresa el pensarlo. Porque luego, te juro que hay veces que, que digo, uf, a lo mejor ya es eso, junio, julio, digo, ya está, ya queda muy poco, tengo que pensar. Y luego a lo mejor el día antes todavía estoy dudando qué hacer. Entonces, así, porque cada año, a ver, parece que no, pero ya son varios años haciéndolo. Sí. Entonces llega un punto de es como, ¿y ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Pues ya, las brujas, ya más brujas ya no puedo hacer. No, ya, ya no podemos hacer ah, no. brujas. Tiene que ser otra cosa. Ya tengo que cambiar, ¿no? porque ah, ya las brujas, ya está. Ay, yo no, me estoy liando. Ay, que metido de pizzería. Bueno, ya se nos ocurre algo, seguro. Y si no, anda que no hay listas por ahí. Ya, pero claro, es un poco... No sé si te pasa a ti. A mí me pasa que luego piensas digo, va a haber algo que pueda ser interesante, pues a lo mejor, para poner en la tienda o para que... Claro, claro. Claro, esa intención. Pero claro, me es como nada, lo pienso y lo repienso y nada, es como nada me parece bueno. ¿Sabes? Como para yo poder hacer, digo, ¿a quién le va a interesar esto? ¿A quién tal? Entonces, ¡ah! Así. Ya. Pero bueno, y sí, entonces, bueno, va más, más trabajadillo, la verdad. Venga, voy a lanzar y voy a poner unos azules. Marían, te sabes suerte. A ver, no sé qué hacer. Es que tengo aquí unos detallines, pero ahora no tengo paleta. A ver. No está la otra paleta, sí. es que era, ¿no? Tú, mira, la otra, turno, derecha. Ahí, voy a intentar. La flor, esta es una maravilla. Lo que pasa es que yo siempre me olvido de limpiarla. Y cuando la voy a usar, tengo ahí... Tengo un guarrino. Ya, sí. A ver, es que lo suyo sería, claro, lo usas y lo limpias. Sí, pero luego... Pero jo, no, no, a sí. colores, pero claro, no tienes espacio para todo. Claro, claro. Pero claro, nunca suele, ya te digo, suceder. Yo la tenía ahí, igual, justo antes de, de empezar, digo, ostras, como no encontraba la otra, digo, a ver, pues esta, la tenía otra, igual, llena de pintura de otra de otra historia hay <risa> como por ahí pues nada vamos por aquí ay ya empezó a saturarlo Y para aquí y otra a lo mejor. A menos se sé si me va a dar para meter las líneas, que todavía está muy húmedo esto. Claro, que tendrás que esperar que se seque porque si no te queda así el rotulador. Claro. Uy. ¿Qué tal con la plumilla esa? ¿La has seguido usando? O no la... Pues sí, alguna sí le doy. A ver, más o menos, sí que está interesante. Pues yo qué sé, la textura sí que tiene. No sé, se trabaja, sí, es que se trabaja diferente. Sí. Entonces sí que es, es curiosa de poder usar, pero igual, también este tener que sacarle el ratito para sí. dedicarle y, y así trastear con ella más. Sí. Pero sí, sí, alguna cosilla sí que. Pero es similar a, a las normales. Eh, sí, es similar, lo único, claro, que la punta es muy rígida. Entonces eh, sí que según vas girando la pluma como tal sí que te va dando pues una línea a lo mejor un poco más fina pero solo por la terminación que tiene la propia, el propio cristal uh -huh. pero una línea así como gorda o que puedas eso como hacer más fluctuación de más ancho más menos ancha más así eso no, como que no te lo permite hacer demasiado ya yeah, ya yeah. entonces bueno pero bueno sí que Ya bastante, sí, ¿qué más? Ah, mira, una cosa que puedo ya empezar a uh hacer. -huh. Es... Qué saturado, es que también pasa que lo veo y digo, ostras, me va a ver, yo tampoco suelo utilizo, yo creo tan tan saturados los colores. Y lo veo digo, madre mía. No, oh, pero está muy bonito. Está interesísimo. Cuando le des la línea ya, que lo marques. Claro. Sí, sí, que tenga un poquito más de... Y a veces intento, ¿sabes? Hacerlo con lápices de colores, la línea, tal, no sé qué, pero... Joder, sí. ¿sí? hasta que no le meto la línea negra, para mí no termina el dibujo. ¿Sí? Soy <risa> incapaz acostumbrada. de... Sí, sí, soy incapaz de dejarlo así. sí, sí. Así. Pues es que, o sea, tenía, o sea, tengo estos en realidad para dar la línea, que son como un rojo y un violeta. Uh -huh. Así también para que fueran con los tonos estos y tal. Y pero, no sé. Yo sí, claro, tan saturado, a lo mejor estos tonos ni me ni se ven. Así que, pues no sé, creo. Ahora, según lo miras... Es que muchas veces es como lo miras así, de, a ver, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me pides? Lo claro, que sí me gusta mucho es eso, las partes blancas o con los poscas estos. Buah. Sí. Es con los es que mejor consigues. Idea. Porque mira que he probado yo rotuladores de estos blancos, pero no es el, el posca. Lo que más cubre, desde luego que sí. Es que es como un acrílico, pero en rotulador. Pues casi, sí. Luego los hay unos que son los Sakura. Que también cura, a ver, lo, lo único que le achaco a estos, que claro, es que, bueno, por lo menos estos que tengo es que tienen la punta, o sea, que puede ser un poco más fino. Sí. Para dar detalles un poco más finos o sea, y así. Pero bueno, no nos vamos a quedar, para uno que ve, <risa> para uno que cubre. Pues nada, yo creo que más me menos vamos terminando. A mí se me está yendo la luz además. ¿No se ve bien? Yo ya, yo ya ¿Sí, he terminado, ¿no? estoy aquí haciendo un compañía. ¿Sí? ¿Eh? <risa> pues nada, vamos cortando, si no. Terminar las de estas pequeñas líneas. ¿Cuándo lo vas a subir? ¿Cuándo vas a compartir la... ¿Lo vas a compartir hoy? Eh, pues me iba a esperar ya, si acaso. Hoy a mañana, claro. el lunes, porque hoy ya he publicado lo del Día de la Madre y tampoco tengo que saturar no, no. el Instagram, que ya sabéis. <risa> mejor, de verdad. ¿Cuál sea la fórmula mágica? Pues mira, yo no tengo ni idea. Pues la fórmula mágica días? es. Que me sube me baja me sube me vuelve a bajar y, y no, no avanzo. Ya, sí. joder yo llevo también, a ver, yo entiendo, o sea, por mi parte, que llevo una temporada que no ha sido para nada, para nada, constante. Entonces, entiendo, claro, que eso sí que, que afecta más y así. Pero es lo que tú dices, hay veces, pues que, yo qué sé, de cosas que no te esperas o de publicaciones que no te esperas, de repente, un montón ahí de... De repercusión y otras que sí. dices, uy, ya verás esta, qué bonita. <risa> sí, sí, sí, qué bien. Y, y, y te comes, vamos, así, sí. te lo comes con patatas. Pero y no sabes así la que... razón? <risa> no, sé, no sé cómo acertar. Entonces al final dices, bueno, pues yo subo lo que me apetece uh -huh. y saca la, la, la semana pasada que estuve subiendo todo lo del material y eso. Sí. Y, y nada, chica. ¿No? No, pero bueno, ya por lo menos lo tengo ahí, porque hay muchas veces las que te pregunta a la gente y tal, y bueno, y, claro. ¿qué acuarela usas o qué rotuladores usas? o qué? Pues mira, ya lo tienes ahí todo. Sí, hombre, a ver, eso está bien tenerlo, a mí me gusta un montón, como te metes en cuentas fuera igual de otras copias, mm. otras ilustradoras, sí. o ilustradores y ves ahí, pues, oh, bichear, es como al final, es como meterte un poquito dentro de <risa> sí, donde sí, trabaja sí. y estás ahí bicheando y a mí me encanta. Mm. Ya, la verdad es que luego también descubres por ahí materiales y cosas por ahí marcas. Claro. Que siempre está genial. materiales. ¿Qué intensidad de cejas? Maja, A ver. A ver, ¿se está haciendo con el pincel? Sí, las. Bueno, como las quería hacer de color. Ah. Estas sí. Pero vamos, que nada, ahí se va a quedar. Porque no está todavía eso seco del todo, así que pues nada, más o menos se ve, ¿no? <ríe> ¿Cómo es? Sí, está preciosa. Pues nada, vamos cortando. Muy bien, ¿Te parece? corazón. Pues nada, muchísimas gracias, Marian, que siempre es un placer. A ti, corazón. Y por, estás, gracias. por estar gracias. siempre ahí. <ríe> Oye, y yo muy contenta, de ¿eh? Que por es siempre me gustaría. Así que nada, igual, muchas gracias a quien ha estado por aquí, es lo que digo, aguantando y mirando. Sí, y sí. escuchándonos. Así que bueno, eh, eso, intento eh, tenerlo y compartirlo. Si cuando lo tengas, si quieres, mañana, te lo comparto a ti también. Vale, te lo envío bien, para bien. que lo puedas compartir y subir. Okay. Y ya estaría. Así que pues bien. nada. Pues un beso enorme, guapa. Besote. Buenas ciao. tardes a, todas, a todos. Chao, chao. Chao, chao. Ay, ¿cómo se corta esto? Aquí.